Comenzamos con el operativo para este fin de semana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, el, lo decíamos la semana pasada, los operativos vienen dando muy buenos resultados, por lo cual tratamos de eh, poner un operativo similar al que hicimos la semana pasada, por supuesto cambiando algunos lugares, pero van a haber van a más de 3.000 policías, cerca de 3.000 policías custodiando todo lo que tiene que ver con el ingreso, egreso y toda la movilidad interna de, de, de la provincia de Mendoza. En esos son 400 los policías que son de, de la vial. Esto también nos ha permitido, eh, con, con mucho éxito, gracias a Dios, eh, tener el fin de semana pasado un, un, con lo que tiene que ver con la seguridad vial, bastante tranquilo, bastante bien. Eh, por supuesto que hemos tenido accidentes, pero no hemos tenido accidentes fatales, lo que tiene que ver con las fiestas. Eh, van a, también vamos a tratar de llegar a todos los lugares los espejos de agua, como lo hemos hecho junto con la gente de parques y bomberos y eh, la gente de defensa civil. Eso eh, tratamos de coordinar acciones conjuntas para que en los lugares que está permitido bañarse y en donde no está permitido bañarse, lo que le, le decimos a la gente que por favor nos avise al 911, porque estamos llegando inmediatamente con algunas de estas entidades y con los municipios que también colaboran en mucho, Estamos llegando para tratar de que la gente donde no se bañe, donde no se tiene que bañar, no está permitido. ¿Las fiestas habilitadas en la provincia de Mendoza? Eh, recién terminaron de completar un justo, recién 21 en toda la provincia, son tres más que las que existieron para, para Navidad. Eso hizo, eh, quiero hacer hincapié, que tuvimos cuatro eh, denuncias de fiesta clandestina nada más, que pudimos llegar, que las pudimos, eh, digamos, desarticular antes que, que empezaran en las cuales habían 150 o 200 personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que al tener tanta oferta de, de fiestas habilitadas, es muy por, es muy posible que los chicos opten y está muy bien que opten por estas por estas fiestas. Hoy también, con respecto a las fiestas y con respecto a lo que tiene que ver con la diversión nocturna, eh, largamos una campaña. Ustedes ven acá la remera, que es con un lenguaje que usan mucho los jóvenes, que es el no te la dicen a pera. Que la idea es que llegara a la mayor. Somos más o menos eh, entre 60 y 70 personas que vamos a salir juntos, con algunos municipios que van a colaborar, a tratar de hacer un poco de docencia y, por favor, pedirle a los chicos que se cuiden. porque incluye? ¿Campaña de prevención y también, eh, digamos, la, eh, se van a fijar, tienen alcohol en sangre y demás? No, no, hoy lo que vamos a hacer es una campaña de prevención, hoy, por supuesto, y advirtiéndole que. Esto que vamos a dar ahora, que va a conocer, que por supuesto a partir del primero de enero las, las sanciones siguen siendo las mismas, de 0,5 a 1 es una, es una una multa vial eh, que, que va a variar, también su, su, la, la más cara sale mil pesos, estamos hablando de 0,5 a 1 que es vial. Y a partir del 1 que es contravencional, una multa contravencional que quiere decir que ya interviene un juez eh, de falta, eh, la multa en pesos se va la más eh, onerosa, se va a 486 mil pesos la multa. Esto también implica no solamente la multa, sino implica que se le retiene el vehículo, se le retiene el carnet, se lo inhabilita en el caso de 0,5 a 1, entre 90, eh, entre 90 y 180 días se lo inhabilita y entre y el de uno para arriba entre 180 y 365 días al año. Néstor, ¿en qué caso se clausura una fiesta que no es esta que está dentro de las incluidas, de las privadas y demás? Se clausura en todos los casos. Si ¿No, no está... es por la cantidad de personas? Que... No, no, no. Se cla... A ver, los que están permitidos tienen que respetar todo lo que dice eh, el, el municipio y nosotros con lo que tiene que ver con seguridad, salud y higiene. Eso va el factor ocupacional. Pero la que no está habilitada no, no se pregunta nada. Se llega, se clausura la fiesta, se le secuestran los elementos de, de sonido, al, se sanciona al propietario del lugar donde se está realizando la fiesta y se sanciona también al organizador. ¿La gente dónde puede denunciar? Al 911 directamente. ¿Hay directamente. alguna idea de, de cuál es el monto de las multas para las personas que organizan fiestas clandestinas? Pueden ir entre mil hasta 400 mil pesos las multas, eh, digo, eh, en función de lo que por ahí encontramos. Néstor, en cuanto a las multas, ¿multa leve es considerada no tener la RTO? Sí, es leve, es multa leve. Se está pidiendo la RTO? Porque lo que dicen de, las, de los talleres de RTO que directamente no se piden, que muy poco se ha pedido, algo en el sur provincial y nada más. No, no, se está pidiendo, se está pidiendo. Y quiero aclarar esto, porque se ha hablado mucho. Nosotros tenemos, vamos a tratar de tener que unificar, si hay algún criterio de cambiar alguna situación sobre la RTO, porque lo que nos está pasando es que al, ten, al, al tener ya la ley, la ley nacional, porque es una ley nacional, eh, los automovilistas locales que vayan a otra provincia y sean sancionado por la RTO, bueno, no las tienen, van a tener eh, sanciones. Eh, estamos haciendo todavía mucha docencia, hay gente que todavía nos presenta, el, pero todos eh, no, no estamos, estamos, estamos sancionando y es una multa leve. Es ¿Cómo están multa? los controles en los espejos de agua? los espejos de agua se realiza como te decía, gente con la gente de parques, que ellos tienen... Ya estipulado en, en, en estos lugares, eh, lanchas y, y cosas preparadas y, y elementos preparados como para hacer inspección. Se hace también junto con bomberos que también está preparado para hacer este tipo de, de, de, de, ¿cómo se llama?, de control. Así que con ellos y con los municipios tratamos de llegar a la mayor cantidad posible. Bueno, escuchamos ahí entonces a Néstor Majul. Permiso un poquito. Ahí está terminada entonces la conferencia de prensa donde hablaba entonces de estos temas que tienen que ver principalmente con todo el operativo de seguridad que se va a desarrollar este fin de semana, la cantidad de policías en la calle, pero sobre todo atentos entonces porque a partir del 1, del 1 de enero aumentan las multas de tránsito en la provincia de Mendoza y las del Colemia, por supuesto, son las, las más costosas. 486 mil, la más cara, 3 mil policías, según lo que dijo Majul, y más de 20 fiestas habilitadas. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Nos quedamos Marcela. Con, este, con este gráfico y los valores de las multas. Vamos a eh, repasar cuáles serán los nuevos montos para 2023. Las faltas leves van a quedar en 5.400 pesos. Hay descuento si eh, pagas con eh, determinado tiempo, ¿no? Se va a 3.240. Faltas graves, 37.800 pesos. Pago, eh, a los poquitos días, 22.680. Faltas gravísimas, 54.000 pesos y con descuento 32.400. Lo que va a concurso, 81.000. El monto de la multa, 48.600 pagando con descuento. Mirá, eh, por alcoholemia, lo que va a suceder a partir de la actualización de números. Bueno, el de... mínimo... Sí. Es de 162 mil pesos y el máximo de 324 mil. De tres mil. Cuando a 6 ,000 tenés 000 hasta fijas. cierta gradación de alcohol en sangre. en sangre, pero si superás el gramo, fíjate los números. Bueno, de 4 mil a 9 mil unidades fijas, el monto mínimo 216 mil pesos y lo máximo 486 mil pesos para los que conducen en estado de ebriedad aquí en la provincia de Mendoza. Eh, tiene que ver con la tolerancia, lo permitido para bicicleta, ciclomotor, eh, hasta 0,2 gramos eh, de alcohol en sangre. Sí, en los particulares ya sabemos que lo permitido es 0,5 gramos de alcohol en sangre y hay tolerancia cero para los conductores profesionales. Los nuevos valores a partir del 1 de enero aquí en la provincia.